Mi mamá era un dechado de sabiduría, mi mamá no solamente eh, tenía la, la capacidad de, de dirigirnos, ¿verdad? Sino que era prete decía, alguien va a perder los dientes si sigue como va. Decía Ricardo de Jorna, ayúdame Freud, yo digo, ayúdenos, Manjarres. Entonces, entonces, en ese tiempo había un reto de ser madre, en este tiempo hay un reto diferente para ser madre. Por eso está con nosotros la doctora Andrea Manjarres, para que nos desenvuelva esta madeja. ¿Cuáles son los retos de ser madre en el día de hoy? O sea, en este tiempo en que estamos viviendo. Buenos días, Andrea Manjarres, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. con feliz de estar aquí con ustedes compartiendo hoy con todos los televidentes. Y sí, ya ustedes saben que el viernes es el Día de la Madre, así que dijimos, bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que significa esos desafíos, sí, esos retos. Porque como tú bien lo dijiste, amado, ser madre antes, ¿cierto? Lo que fueron nuestras madres, nuestras abuelas, implicaba algunas cosas, pero ser madre hoy... Andrea, Andrea, en mi tiempo cuando te decía, mira, tú tienes la soga rastro, no dejes que yo te la pise, Era, había problema, había que portarse bien obligado. Ahora no es lo mismo. Adelante. Exactamente. Mira, lo primero que tenemos que recordar y tener presente es la situación de las madres en República Dominicana. Recordemos que alrededor del 44%, escuchemos la cita... 44% de las madres dominicanas son madres cabezas de familia que están sacando sus familias solas adelante. Que los padres de sus hijos no están siendo responsables, y en términos económicos, y en términos morales y de apoyo a la crianza. ¿sí? Entonces, ahí hay un mérito y una situación distinta. Porque una cosa es, nosotras, las madres solteras, incluyéndonos, ¿sí? Eh, y otra es cuando tenemos una responsabilidad compartida con el padre, que también tiene muchas. muchas responsabilidades, pero además constituyen un apoyo importantísimo en el proceso de la crianza, independientemente de si esos padres eh, están juntos como pareja o están separados, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que casi la mitad de las madres de la República Dominicana están solas criando sus hijos. ¿Sí? Segundo, recordar que tenemos lamentablemente una población también bastante amplia sumida en la pobreza. ¿Sí? Y que de cada 10 personas 7 son mujeres que están en pobreza. ¿Sí? Entonces... Tenemos un panorama de muchas madres luchando solas en situación de pobreza, ¿sí? Entonces, el primer desafío que tenemos allí es cómo suplir esas necesidades básicas de los hijos, teniendo además poco apoyo del sistema familiar, porque muchas veces las familias, o sea, además de, del padre de los hijos, ¿verdad?, que sabemos en muchos casos está ausente, sino en la misma familia, los hermanos, los padres, de esa madre, están en las mismas condiciones económicas precarias. ¿sí? Entonces, están luchando por buscar el pan en el día a día. Pero además de eso, sumémosle este asunto de la pandemia, donde tenemos que ver cómo salgo de trabajar, pero cómo ayuda a mis hijos a tener su educación en casa. Porque bueno, ahorita en algunas zonas ya volvimos a en mi presencia, pero por lo menos en nuestra región casi, casi ninguna, ¿verdad? Entonces tenemos todos unos retos. Ahora, están estas madres que afortunadamente tenemos eh, recursos económicos suficientes para suplir eh, la parte básica, ¿sí? eh, vivienda, alimentación, salud, educación y recreación, que también es una necesidad importante y fundamental para los niños. Pero entonces, eh, tenemos todo este reto de cómo equilibrar, y esto antes no, no lo veían las madres de ambos, eh, mis necesidades como mujer y mis necesidades como madre, mis derechos y mis deberes como madre. Eh, a mí francamente me molesta muchísimo cuando yo escucho estas promociones, estos regalos de eh, regale la plancha a tu madre, la cocina, los vasos. Eso no es un regalo para la madre. O sea, para ella como persona. ¿Cuál es tu espacio? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Dónde está esa...? La, no solo los niños necesitan recreación, las madres también necesitan recreación. el cuidado. Nosotros las mujeres somos valiosas. Nos gusta cuidarnos nuestra piel. Nos gusta vernos bien. Entonces yo me pregunto, ¿por qué empieza a pensar y que un juego de vaso, pero eso es para la casa, eso no es para la madre? Porque tú no piensas, vamos a regalar a mami una crema, una limpieza facial, unos areticos, algo que le guste, que le haga sentir bien a ella, como mujer, porque no es una máquina, ojo, y esto es una, unas ideas falsas, terribles, ...de antes, o sea, el día de la madre... ...y la ponemos a cocinar más que nunca... ...no, que usted a cocinar... ...o llévela a algún sitio... ...aunque bueno, con este momento, este rebrote... ...yo particularmente no voy a ir a ningún restaurante ni nada... ...pero si sí estoy buscando la manera... ...de que ni yo ni mami tengamos que cocinar... ...es pues un día para nosotros... ...para celebrar ese... ...rol... ...heroico... ...perseverante, de amor, de ternura de disciplina que es lo que representa una madre. Ahora, las madres de ahora también tienen otros retos que están sumados al cambio en el estilo de vida, o sea, no solamente ya no es la madre que se dedica al hogar únicamente, aunque hay madres todavía hay respetos profundamente para las amas de casa, pero la gran mayoría de nosotras, además de ser amas de casa, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en diferentes escenarios. Entonces la carga en el hogar muchas veces no se ha disminuido, pero si contamos con el mismo horario laboral, 8, 10, 12 horas de trabajo, oh, pero en casa seguimos con la misma carga. A veces las personas dicen, ah, claro, pero tú tienes alguien que te ayude en la casa. Claro, algunas personas tenemos esa fortuna, pero de todas maneras siempre hay que hacer eso en el hogar. Siempre hay compras que hacer, siempre hay cosas que supervisar. La crianza de los hijos no se le puede delegar a nadie a ninguna persona que nos asista en el hogar, a ningún maestro. Somos nosotros que tenemos que estar en ese proceso de acompañamiento en la formación de estos seres humanos. Otro de los grandes desafíos que tenemos es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y aquí yo siempre le he dicho a los padres y en este caso a las madres. Nosotros, independientemente de que usted le guste o no le guste la tecnología, usted tiene que estar al tanto. ...de la tecnología, de los videojuegos, de las redes sociales... ...porque es la única manera de usted comprender cuáles son los riesgos que tienen sus hijos. Antes las madres se preocupaban en saber dónde está el muchacho, ...si salió, si está ahí afuera, si está en el parque de la esquina... ...el problema es que ahora, estando en casa, pueden estar en riesgo. si sí, recordemos que hay videojuegos en línea... ...y entonces hay personas de todos los perfiles, con todo tipo de valores que están en ese momento también en línea y a veces tenemos niños jugando con adolescentes y con adultos que quizás puedan representar una mala influencia para nuestros hijos, entonces por eso es que hay que tenerlo claro. Lo mismo con las redes sociales, ay no, a mí eso no me gusta. La única manera de usted saber en qué están sus hijos es si usted es usuario de redes sociales y lo sigue. Se tiene que seguir sus hijos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en las redes que estén. No para espiar tampoco, no, no es que excesivamente tengo que estar mirando cada cosa, pero sí tener un referente, porque, y más ahora con esto de la pandemia, las personas tenemos más vida online que fuera del Internet, ¿sí? Entonces, los desafíos de ser madre hoy en día implica hasta eso, la apropiación y uso de las tecnologías y de las redes sociales, para realizar un debido acompañamiento a nuestros hijos, ¿Sí? Otros elementos que también se nos imponen a nosotras como mujeres, tiene que ver mucho con la imagen. Si ustedes piensan, hace unas décadas cuando uno pensaba en una mujer de 40 años, era una mujer ya madura. Y si hablábamos de mujeres de 50 en adelante, eran doñitas ya, ¿cierto? No pensaba en una abuelita, pero no. Hoy en día, las mujeres, y no solamente las famosas, y no solamente por pensar en j Lobo o todo esto, sino que nos están imponiendo estos estereotipos. Y, pues, y también tenemos una fuerte presión social respecto a nuestra imagen, nuestro cuerpo, el vernos siempre jóvenes. Y aunque sí es cierto que es una visión general, pero la mujer tiene más presión que los hombres. Y ese es otro de los retos, ¿no? ¿Cómo ser una, eh, una trabajadora, una profesional exitosa? cómo ser una buena madre y cómo verse joven, bella y reluciente siempre. Son muchas las imposiciones y las exigencias que hay a la madre de hoy en día. ¿No? Entonces, esta visión también es supremamente importante tenerla. Y nosotras mismas, darnos permiso de equivocarnos, darnos permiso de que no podemos con todo y que también tenemos que decir en un momento, ¡hey ¡Pare! Yo te apoyo a ti, mi amor, apoyo a mi, ¿verdad? apoyo a mi esposo, apoyo a mis hijos, a mis padres, pero también yo tengo necesidades. Yo también necesito descanso y tengo muchos casos en consulta que me dicen, ¿quién piensa en mí? Yo apoyo a la familia en esto, en esto, en esto, en el trabajo, en gente, en esto, en esto, esto, pero ¿quién piensa en mí? Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a las madres, además de cuidar y tener mucho cuidado con relación al contagio, y los protocolos que debemos de tener para esta celebración del día de las madres incluso animo a no salir del hogar sino hacer dos, nuestras eh, celebraciones dentro de la opción familiar y eh, con el mayor cuidado términos de todos los protocolos de desinfección y no bajar la guardia es darle tiempo a mamá para estar en descanso para estar para sentirse libre ...es asumir la responsabilidad... ...no es, ay, yo le voy a ayudar en el hogar... ...no es que usted le corresponde... ...bien sea como pareja, bien sea como hijo... ...según la edad que tenga... ...sí, no es ayudar, no... ...es asumir lo que a usted le corresponde... ...para no sobrecargar a mamá... ...y hacerle saber lo valiosa que es... ...por qué es maravillosa... ...que tú reconoces esas cosas... ...que mamá aporta al hogar... ...no solo en términos económicos... Sino en términos emocionales, en términos del tiempo, en la educación y valores, todo lo que representa a mamá, y acá nos unimos a hacer esta reflexión: ¿qué representan nuestras madres? ¿Qué les gusta a ellas? ¿Qué necesitan ellas? No pensemos, por favor, en regalar los vasos, la plancha, eh, cambiarle la cocina, no. Mami, ¿qué quiere mami? ¿Qué le gusta a mami? ¿Le gusta la ropa? ¿Le gustan los accesorios? ¿Le gusta una limpieza facial? ¿Le gusta una cremita? ¿Le gustan los aretes, ¿Qué le gusta a ella y qué necesita a ella? Quizás simplemente necesita descanso. Tranquila, que a ella la traten como la reina de la casa, que a ella la atienda, le lleven todo. Mami, ¿quieres ver una película? Vamos a ponértela. las y te llevo y descendimos a la cama. No te preocupes, hoy vamos a pedir el almuerzo. Un día de descanso y un día para ser ella. No sé qué comentarios o preguntas tengan en el estudio. Doctora. Doctora. Sí, te oigo. ¿Está? Ok, adelante, adelante. La, la de esos retos, está, no escuché que, que parte de una realidad donde la joven, la madre o la mujer no tiene formación para ser madre o para ir al matrimonio. Nos pasa todo. Nos encontramos un día en la vida, nos atraemos, nos gustamos, como de decimos popularmente, nos casamos sin atender esos aspectos que requiere para llevar un matrimonio serio, exitoso. Pero resulta que al poco tiempo es madre soltera. Tiene que ver con el origen de donde proviene la educación nuestra. Bueno, los factores de por qué somos madres o queras, digamos, ahí hay varios aspectos y, y pues ahí es, digamos, es multicausal el asunto, ¿no? Y también no solamente una responsabilidad de la mujer, sino pues de la pareja, ¿no? Para que lo, la relación funcione tendrá que ser de dos. En algunos aspectos tenemos dificultades en, en asumir, porque también está, sobre todo con las m, parejas jóvenes, ¿no? Estas generaciones por lo general son generaciones que desean todo rápido que no están conscientes de los procesos de la tolerancia eh, digamos muy protegidos todavía eh, y a veces se casan muy bichos como decimos en Colombia o sea muy inmaduros y que vamos a creer que todo es perfecto y desde luego no es un cuento de hadas cuando nos casamos hay muchos retos que se enfrentan eh, y la convivencia no es algo sencillo uno hacer con su papá su mamá y sus hermanos y uno así a veces quiere uno matar al hermano, imagínate, y toda la vida juntos. Entonces, ¿cómo se da con una persona que tiene toda una historia de vida diferente, unas pautas diferentes? Sí, eh, sí, también es un asunto del manejo de las emociones, ¿no? El cómo a veces bien, actuamos bien. por impulso, ¡ah, ya! Esto se acabó. Entonces, eh, también es un asunto que hay que revisar. Pero insisto que antes en el punto que decía, independientemente de la alta tasa de divorcios, que eh, se registran solamente no solamente acá no en República Dominicana, sino en la tendencia mundial realmente. Eh, también hay un asunto de la responsabilidad del padre, ¿no? Independientemente de que se hayan separado o divorciado, eh, tiene que haber una responsabilidad tanto económica como en términos de cuidado, ¿no? El amor, el afecto, la presencia en la formación del niño, el compartir. Eh, y lamentablemente eso no se da entonces por eso también hay una sobrecarga de las mujeres ¿sí? nosotros aunque estemos sin trabajo si tenemos al niño o oh, no apareció dinero no fue mal en el negocio que tenemos uno no le puede decir al niño ay no, lo siento, no hay nada que comer porque es que me fue malo, estoy sin trabajo se llama al padre mira, eh, qué pasó con el dinero de los alimentos del niño que no me ha llegado, ay no, es que estoy sin trabajo que quiere que yo robe pero Y con esa respuesta va con el niño, o sea, la madre muchas veces tiene que responder y tiene que buscar de donde no hay, no importa qué tenga que hacer. Y muchos padres, y, ah no, en este momento no tenga, cuando yo consiga este dinero, cuando yo venda esto, cuando yo te envío lo que pueda. Pero entonces, esa es la respuesta que le podemos dar a los niños. Que no hay medicamentos, que no hay comida, que no hay techo, que no hay un lugar donde quedarnos porque no hay trabajo. E, e, esa es la pregunta. La doctora Andrea Manjarré por este tema que viene a cuento producto de que el domingo próximo será Día de las Madres. Tal como, como tú dices, la época ha hecho que cambiemos verdad, de actitud y de forma de pensar. Eh, las madres de este tiempo tienen un reto diferente a la que tenían nuestras madres. ¿Qué te parece? Dime una Así cosa, en, en Colombia daban pela y amenazaban a los muchachos. ¿Tú tienes razón de arrastro? No, no pasaba sí, eso. Claro, claro, mi abuelito decía cascarite ganado. Lo que le falta es cascarite ganado. O sea, cogerlo con un cinturón y Yo <risa> creo que es una característica de la, de, de la crianza latina. Y bueno, también se ha ido replanteando. Pero en general, y para finalizar lo que quiero dejar de las personas es la idea... De que tenemos que dejar de un lado los regalos para el hogar y pensar en la madre. ¿Y cómo puedo apoyar a esta madre en poder seguir siendo exitosa como madre, como trabajadora, como mujer? ¿Cómo cada uno en el hogar tiene que asumir tareas? Y preguntémosle a la madre, mami, ¿qué quieres? Algo para ella, no para el hogar, para ella. Y sobre todo yo creo que nosotros las madres queremos un día de descanso y de diversión, ahora para cada una la diversión es diferente, de pronto alguna dice que rico tomarle una cervecita aquí en familia, otra dice no, yo quiero, yo no veo, eh, a mí me gusta ir a la iglesia, bueno, a su iglesia, que ella vaya todo el día a su iglesia, que esté tranquila, que pueda hacer lo que le guste, o sea, cada una según sus gustos y sus cosas, pero un día pensado en ella y que significa una carga, mayor trabajo para él y desde luego cuidarnos con todo esto del Covid 19. bien, gracias doctora Andrea para bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga que cada jueves nos trae un tema interesante en el día de hoy, los desafíos de ser madre en la actualidad bueno, nosotros vamos a la pausa cuando regresemos tenemos más contenido del programa de mañana no se vayan, hay más